Un saludo muy especial para todos. Amigos, quiero recomendarles este canal, La Mansión de las Ideas, donde aprenderás a hacer paso a paso deliciosas recetas. Visita este canal, sé que te encantará. Se acerca un día muy especial, el Día de la Mujer. Somos tan especiales que damos vida, somos compañía y apoyo en los momentos difíciles. Y porque la mujer es la más bella flor, quiero enseñarles a hacer esta cajita en forma de flor, con la que podrás alegrarle el día a tu madre, esposa, novia, amiga, hermana e hija. Espero les guste. Ahora vámonos con la lista de materiales y el paso a paso. Vas a cortar un rectángulo en cartulina de 15.5 centímetros de ancho por 31 centímetros de largo. Lo vas a dividir en 12 centímetros, 8 centímetros y 11 centímetros. En esta línea, en este lado, vas a medir 1.5 centímetros y en esta línea, 1 centímetro. Vamos a dibujar una flor, lo haces así. vamos a hacer esta parte acá del tallo y en esta parte acá en estos 8 centímetros vas a medir la mitad que sería 4 centímetros para llevar o dibujar la hoja acá vamos a medir 4.5 centímetros que sería para dibujar el tallo, el tallo quedaría así de ancho, acá voy a repasar para que se vea más esta flor la vamos a recortar en cartón. Esta sería la tapa. Y la base, recuerden que debe ser más pequeña que la tapa. La tapa es 3 o 4 milímetros más grande. La tapa la vamos a forrar así: con papel rojo. Esta parte la forramos de verde el tallo. Vamos a aplicar. Silicona líquida y pegamos. Por este lado la forré con rojo y la decoré con unos rosquitos. Se pueden hacer punticos lo que deseen. Y la base la forré de dos colores corto una tira en cartón corrugado de 5 centímetros de ancha que esta sería para pegarle a la base por todo elrededor, el y para la tapa vas a cortar una tirita de 3 centímetros de ancha para pegarle en la parte de abajo y una roja de 3 centímetros de ancha para esta parte nos quedaría así, acá la base ya quedó lista y la tapa de dos colores vamos a colocar o a tapar nos quedaría así ahora acá en esta parte en el tallo vamos a copiar esta frase el día de la mujer vamos a repasar con marcador negro para delinearla vamos a aplicar pegamento blanco y diamantina y acá en esta parte vamos a tomar un marcador negro y vamos a pintar o a dibujar la forma como de una rosita, vamos a hacer acá un corrosquito o una espiral y repasamos bien, lo hacemos varias veces para que se vea, vamos a alinear con pegamento blanco o con colbón entonces para decorar y con pegante en barra aplicamos acá en esta parte luego con diamantina vamos a darle brillo nos quedaría si a la parte superior le pegué unas piedritas brillantes a la frase la delineé con marcador fucsia igual pegué piedritas y la hoja la delineamos a la base vas a colocarle papel picado. Vas a tomar una hoja y vas a escribir un mensaje A las ocasiones especiales hay que darle su lugar Igual que a las mujeres especiales como tú, te quiero mucho Vas a doblar así, acá decore así, si deseas Doblamos así y en esta parte dibujé una flor La alineamos con marcador morado, hacemos unos punticos Y vamos a hacer los pétalos con marcador fucsia Ahora acá a la base vamos a colocar el contenido. Estas son unas ramitas que se llaman herbera. Vamos a tomar una rosa y vamos a colocarla dentro. En caso de que no quieras colocar la rosa puedes colocar chocolates. vamos a tomar el mensaje lo vamos a colocar acá en la hoja y estos son unos chocolaticos vamos a colocar chocolaticos vamos a tomar una cinta ilusión de 2 centímetros de ancha y vamos a hacer un moñito cortamos y vamos a pegar acá hemos terminado espero que el tutorial te haya gustado y me regales un like compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos hasta la próxima